Los residentes en el sector Santa Ana, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se presentaron este miércoles ante la Fiscalía de Duarte, para denunciar que un colmado mantiene intranquila la barriada. Eh, bien, nosotros estamos aquí con la finalidad de buscar la solución a un colmado que tenemos en el sector Santa Ana, en la calle D, donde el propietario Daniel, que en otras ocasiones ya hemos pedido...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 con la fiscalía eh, del de ministerio para que nosotros podemos conseguir la tranquilidad que se merecen los moradores de esa calle porque yo creo que el horario está un poco eh, fuera de control y por esa causa es que se eh, han venido generando mucho disturbio y problemas Agrega el dirigente comunitario que ha intentado llegar a un acuerdo con el propietario, pero a la fecha no se ha cumplido Hemos ya propuesto que Coge un horario para su normal que surta su negocio, como se ve debido colmado que venda robo, chuela y etcétera, etcétera. Pero eh, muchos de los vecinos se, percal, se percatan de que en la madrugada eh, van muchos, van delincuentes a buscar botellas de romo, muchas veces eh, a presión. Eso genera problemas, conflictos, desorden, bulla. Eh, eh, personas que van con alguna música en jipeta, el negocio que encuentran abierto, este bueno, pues dejan la la música, del vehículo, eh, con el volumen a todo nivel, sin pensar que hay personas que están durmiendo y que merecen un poquito de tranquilidad. Nosotros hemos hablado con él también, eh, él dice que está bien, que se va a someter sobre eh, lo que digan las autoridades, y por eso estamos aquí, para que quede todo espalmado eh, escritamente, jurídicamente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino